Hola, mi nombre es Dora Zamudio de la marca Sari Design y hago parte de Carol Academy. Hoy vamos a realizar este hermoso llavero en la técnica embroidery. Espero les guste. Para esta técnica vamos a utilizar los siguientes materiales. Alambre, bullón, strass, rondelas, imágenes, el llavero, el cordón, miyuki, nylon, alambre stone plateado número 20, tijeras, nuestras pinzas básicas, vamos a utilizar esta pinza que es la 6 en 1, candela, silicona líquida, nuestro tambor, fieltro con el dibujo que vamos a hacer y aguja. Y sería manos a la obra. Vamos a utilizar este pañito que es pañolensi sí, o fieltro y aquí vamos a dibujar el diseño que queramos. Para trabajar el embroidery. Bueno, vamos a empezar nuestro tejido. Entonces, vamos a coger nuestro dibujo. Lo vamos a pegar al tamborcito. El tambor tiene una eh, telita que se llama tul para poder trabajarlo. Entonces, para poder trabajar bien, vamos a coger y vamos a coser el pedacito de nuestro diseño. Al tambor. Esto es con la finalidad de que podamos trabajar mejor. Entonces, seguimos pegando como haciendo un vespunte. Voy a empezar a rebordear el corazón de adentro. O sea, este. Aquí, donde coloqué la aguja. Y vamos a colocar, o vamos a empezar a pegar el strass. Entonces, para empezar el es un poquito dispendioso. Porque no tenemos bien como de dónde sujetarlo. Entonces, vamos a pegarlo como bien en la silueta. Y... Empezamos a pegarlo. Donde quedan como las ranuritas. Por ahí no pues tiene que quedar el nylon. Listo. Aquí ya quedó sujeto. Entonces ya es más fácil. Entonces por cada ranurita. Vamos a tratar de que quede pegado. Nuestro traz. Entonces mira que el tambor es muy chévere trabajarlo porque nos da estabilidad para la pieza. Como hay veces las piezas son tan pequeñas, entonces nos queda más fácil. Entonces vamos a pegarlo por toda la silueta. Y aquí en la curvita pues le damos la formita. acá le vamos girando dándole la, la formita ¿si ¿sí ven así y así mismo lo vamos a pegar dándole esa formita a mí no me gusta cortar el estraz con la tijera porque nos puede dañar el filo entonces yo cojo mi corta frío Y lo corto. Con la tijera también se puede, pero como les digo, nos puede dañar el filo de la tijera. esto aquí ya pegamos la puntica. Y quedo terminado. Con el mismo hilo, Vamos a rebordear el, la silueta de afuera. O sea, el corazón de la parte de afuera. Y lo vamos a hacer con rondel número 3. Con el rondel número 3 vamos a enhebrar de 4 en 4. Y vamos a hacer todo el bordito. Bajo. Y en la mitad de los dos subo y me devuelvo por dos. Y así vamos a hacer todo el borde de nuestro corazón. El bordecito lo pueden hacer también con mostacilla, con el estras. pueden también trabajarlo así como hicimos el del centro. Pueden hacer el de afuera. Y ahí la creatividad les va fluyendo. va quedando bien juntico, bien bonito. Entonces así hasta que hagamos... Toda la silueta. Esto se hace con cualquier figura, ¿no? Que estemos realizando. Siempre empezamos primero con la silueta. Haciendo el, el, el borde. Bueno, entonces, ya terminando esta parte. Aquí de pronto no nos van a dar los cuatro, ¿no? Entonces medimos qué tanto, me dio, me dio dos. Entonces coloco los dos y hago el mismo proceso. Y para que nos dé como puntica, entonces le colocamos un hito. Para que nos dé como la puntita. Luego nos vamos a ir al, al centro. Del estraz y, de, y del rondel. Entonces vamos a realizar esta parte de acá. Eso es lo que vamos a realizar. Entonces, para realizar esa parte cogemos. Un rondel, una miyuki y tiramos la miyuki hacia hacia arriba y nos metemos por el rondel. Entonces empezamos a tapar espacio. Entre más pegadito quede, mucho mejor. Y así hacemos toda la parte de del centro de, del estras y el rondel. Bueno, entonces ya terminando de rellenar los espaciecitos, porque eso es el embroidery, ¿no? como tapar o cubrir espaciecitos. Entonces nos vamos a ir hacia el centro y vamos a colocar el alambre. La parte del centro lo hacemos con ese. Con el mismo nylon lo pegamos. Entonces esta ya es la última. aquí fue entonces, miren. entonces ahora me voy para la parte del centro y vamos a coger rojo sí, digamos que es como como una alusión a, a, al, al sagrado corazón de jesús no digámoslo así es como con la aguja, hago de cuenta, lo meto por acá, miren. Este lo tejemos así. Entonces ah. meto y yo no lo voy a hacer estirándolo, sino que él quede como, como levantadito. Y yo lo puedo eh, montar uno encima de otro para que él no quede derecho, sino que quede como, como haciendo como onditas. La idea es que no quede estiradito y no quede como si estuviera formando ondas. Bueno, cuando ya hemos terminado de pegar el alambre bullón, entonces, para darle un toquecito de dorado, yo le voy a colocar de la misma forma Vamos a colocarle mostacilla a Miyuki. Así salteadita como para que le dé beticas. Como de un doradito. Yo voy a... Yo no corto. Miren que yo no corto hilo ni añado pues para llegar de un lugar a otro. No. Con el mismo hilito, voy llegando donde necesito llegar. Entonces, voy a coger y me vengo hacia acá, hacia la parte como de la llamita. Vamos a hacer esta parte, que viene siendo esta. Entonces, esto es lo que vamos a formar ya. Entonces, eso lo vamos a hacer como hicimos con el rondel. Pero acá lo vamos a hacer con mostacillas, entonces van a hacer cuatro mostacillas y voy trabajando la silueta. Bajo, subo a la mitad, o sea en dos y avanzo dos. Y así voy formando la silueta o el bordecito de la llamita. Y así vamos trabajando hasta que hacemos toda la formita de la llama. Bueno, entonces ya terminamos el bordecito de la parte dorada. Ahora vamos a, a colocar... El alambrito eh, doradito como colocamos en el centro. Entonces vamos a, a sacar una tirita. La cortamos con el cortafrío de diferentes tamaños. Unos larguitos, unos más cortos. Ese no hay necesidad de que de pronto lo vayan a estirar, ¿no? Creen que de pronto hay que estirarlo, ¿no? Para que no lo vayan a... Porque cuando él se estira, él queda como muy abierto y no, no se ve bonito. Entonces, cortamos. bueno, entonces hacemos de la misma manera que hicimos la parte del centro, recuerde que no lo estiramos, sino así como que quede como en, en onditas. Aquí vamos, esto para mí se asemeja como si fueran las llamitas. Ya les muestro el que está hecho para que miren. Esta partecita es la que estamos haciendo. Entonces mire que si yo la bordo como haciendo como si fuera reflejando las llamitas, entonces da una, una visualización bien bonita. Entonces la hacemos así igual que quieren onditas y así hasta que hacemos todo el, el rellenito de la parte del centro ahí solamente lo rellenamos con el resortico aquí si no le bueno igual si quieren le pueden colocar también la mostacilla dorada como para que le dé un brillo pero como esto es dorado entonces pues como que no se va a notar la diferencia entre una y otra o bueno si de pronto la textura y así hasta que rellenamos todo el, los centricos sucesivamente así entonces aquí ya terminamos nuestra forma de la llamita digámoslo así cuando ya tenemos terminado entonces voy a como a rematar haciendo nudo de costura para poder cortar ya. Lo sacamos del tambor y vamos a cortar la silueta para que nos dé facilidad Vamos a colocarle el pedacito de telita para ya darle el acabado, ¿no? Aplicamos silicona. No mucha, poquitica como para que podamos pegarlo. Y esto es como para que no se nos mueva, más que todo. Entonces que nos quede limpiecita la parte de atrás. Y luego vamos a cortar bien con una tijerita que corte muy bueno. Que tenga buenas puntas para que el acabado del corte nos quede bonito. Luego de que tenemos esto, vamos a rebordearlo con la mostacilla dorada. Esta parte que es dorada la hacemos dorada. Y aquí que rojo, entonces lo hacemos con la Miyuki roja. Entonces vamos a empezar a hacer el borde. Entonces, inicio con dos. Paso. Y me subo por la mostacilla. Eso ya lo hemos hecho. Varias veces en diferentes técnicas. Luego sigo de una en una. Una y siempre me subo por la Miyuki. Siempre quedo dentro de ella. Y así hacemos todo el bordito. Ese es el último acabado que estamos haciendo. que es? Es esta parte la que estamos haciendo. Este bordito. mira cómo se ve por detrás. ¿Sí ven? Y por delante. Esto es lo que estamos haciendo con la Miyuki. Entonces, ya terminamos el borde. Y para rematar simplemente me voy metiendo sin pasarme por la parte de, de pellizcar la telita de abajo. Y aquí simplemente corto. Entonces aquí queda terminado ya lo que es el embroidery. Ahora vamos a formar la parte pues más básica, que es pegar las argollitas y hacerlo como tipo llavero. Entonces tenemos nuestro mosquetón, nuestro cordón, entonces vamos a cortar tres tiras, unas más largas y unas más cortas. Entonces, estas tiritas las pasamos por la argollita que tiene nuestro mosquetón en la parte de abajo. Vamos a quemarlas para poder que nos pase fácil y no se nos despeine el cordoncito y se nos dañe. Entonces, para hacer el nudo franciscano, si es hilo delgado, utilizamos un tubito de un pitillito. Pero como este hilo es grueso y no vamos a conseguir un tubito que no lo pase, entonces simplemente hacemos esto. Lo montamos por encima, encima de nuestro dedo, como haciéndole una canoita, dos, tres... 4 y me paso por él. ¿Sí? Entonces voy organizándolo como si estuviéramos jugando plastilina, haciéndole dar giritos. Y lo vamos ajustando aquí nos quedó nuestro nuevo franciscano Ahí, ¿sí ven? luego de que ya tenemos esto entonces vamos a quemar las puntitas para aquí en esto vamos a colocar las medallitas Esta está muy largote no nos es quede tan largo Vamos a hacer esta parte, ese es el cauchoncito, y lo vamos a hacer con alambre 20 plateado. Vamos a coger nuestro pinza mandril y la vamos a hacer con esta partecita que es la más delgada, como si fuéramos a hacer argollitas. Entonces, posición de la pinza y del alambre y empiezo a girar como haciendo argollita. Hacemos cuatro vueltas, las junto, queda como un resortico, ¿sí ven? Entonces, ahora voy a cortar, dejando más o menos un centímetro, y con la pinza redonda hago esta posición, como parándola, y luego hago esta otra haciendo girito. Ahí nos quedó el cauchoncito para, o el terminal, para la parte de, de las puntas. Y ahí vamos a colocar las medallas. Lo meto y con la pinza plana ajusto un poquito la parte de arriba. Entonces ahí ya nos quedó, miren. Entonces, como yo hice argollita... Levanto la patica, meto la argollita, meto el dijecito y vuelvo y la cierro. Ahí nos queda, ¿sí ven? Voy a ver que me queden así, apenas con las alturas. Entonces, como yo ya tenía unos armaditos, hago la orejita. Meto dando presión como en girito hasta que yo vea que se me asoma aquí. Y ajusto o apreto para que él quede más... Ahora vuelvo y les hago otro... Capuchoncito. Y ahí queda. Ya no estoy terminando. Sí, Entonces voy a armarles otro trico para que lo vean nuevamente. Pinza mandril. Giro. Y sin sacar la pinza hago cuatro giros, dos, tres y cuatro. Ahí ya quedan, ¿ve? Corto dejando más o menos un centímetro corto. Con la pinza redonda la paro y... Hago nuevamente una argolla. Ahí quedo nuevamente. Otra vez el terminal. Eso lo podemos hacer para cuero, cordones así, gruesitos. No cordones muy delgaditos porque entonces ahí sí no nos, no nos da. Igual si ustedes quieren colocarle más medallas, les colocan unas cordoncitos más, entonces acá con la silicona yo acomodo que me queden como derechitos los cordones con la silicona como centradito, lo dejo un ratico, el pegue que ustedes saben que la silicona pues digamos que es un poquito instantánea entonces, miren, acá quedó nuestro llavero. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita y seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Sari Design. Gracias, nos vemos en otra próxima oportunidad.